Hoy en el día 25 de mayo queremos llevarles un tema más de este devocional y agradeciéndole muy, muy infinitamente lo que ustedes también están haciendo el de verlos y compartirlos y que eso venga a ser de ayuda y que venga a ser de bendición para con sus vidas. Y vamos a estar ahora aquí eh, en este tema y se calmó el viento y se calmó el viento. Esperamos que esto venga a ser de ayuda y de bendición para ustedes. Y vamos a ver en Marcos, capítulo 6, el verso 45 al 51, en la Reina Valera 60. Dice en el verso 45, Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. O sea, se iban a mover de un lado hacia el otro, iban a cruzar ahí esa parte de, de agua, de mar, de, en fin. Y dice la escritura, entre tanto que él despedía a la multitud, se recuerdan que en el anterior día de, de ayer hablábamos de que había alimentado a cinco mil varones, más las, los, las mujeres, más dos niños. Entonces, él se quedó para despedir a la multitud, pero le dijo a los discípulos, vayan por favor a la otra ribera, ahorita los alcanzo. Y es que él tenía ya pues, su, su, su lanchita de, de, de motor, ¿verdad? Era... De dos motores, imagínense, era turbo. digo ahorita los alcanzo, no se preocupen, ahorita no sé, ustedes váyanse por, por adelante. Bueno, estoy dando aquí una figura nada más. Y después de que hubo despedido, se fue al monte a orar. Ya el Señor siempre orando, siempre orando, siempre. ¿Qué tanto oras tú? Mira que la verdad que yo creo que es muy poco lo que oramos, ¿verdad? Déjame incluirme, es muy poco, es muy poco. Y hay quienes ni siquiera un poquito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede resultar más fácil. Oren por mí que yo ora por los demás. Esto es, una, esto es una realidad, ¿verdad? Que sí. Bueno, ojalá que esto ayude a mejorar esa relación con Dios a través de la oración. Entonces dice, despedido a los discípulos, se fue al monte a orar. Ahí dice en el verso 46. Y en el 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo... ...en tierra... ...o sea, él los despachó... ...ellos iban cruzando el mar... ...y él se había quedado allí... primeramente despidiendo a la multitud... ...y después se pasó a orar... ...y en el verso 48 dice... ...y viéndoles remar... ...con gran fatiga... ...porque el viento era contrario... ...qué interesante... ...él vio que... ...ya la barca estaba allá en el medio del mar... ...y los vio que estaban batallando... ...¿por qué? porque el viento era contrario... Y cuando habla aquí la escritura del viento contrario, eso viene a mi mente y en mi corazón, compartirles a ustedes esto. ¿Cuántas veces sentimos nosotros un viento contrario de nuestra vida? Que las cosas no están funcionando bien, que el matrimonio no está, no está marchando como debería de ser, que hay problemas en, la, en los hogares, que hay problemas de finanzas, que hay problemas de salud. A veces sentimos que esos vientos son contrarios y nos están lastimando, nos están ahí atormentando nos están cansando fastidiando, enfermando ¿verdad que sí? a veces los vientos son tan contrarios que no nos damos, o sea nos sentimos tan indispuestos que hasta a veces nos olvida orar a Dios ¿verdad que sí? sí, sí yo, yo sé que sí, pero dice cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles pero en el verso 49 nos dice y viéndole, ellos ...andar sobre el mar... ...pensaba que era un fantasma... ...y gritaron... ...bueno es que... ...a veces cuando uno se siente solo... ...verdad que sí... ...puedes estar ver, viendo hasta fantasmas... ...te puede sorprender... ...cuando estás pasando una mala noche... ...ay pueden suceder tantos detallitos que... ...uno no quisiera... ...verdad, ¿Verdad que sí pasa... ...y dice que... ...gritaron... ...eran hombres... ...y andaban gritando ahí... ...asustados... ...bueno... ...así que imagínate tú... ...bueno... Vamos al verso 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, "Tened ánimo, yo soy, no teman. tengan ánimo, por favor, yo soy, no teman. No se asusten, no tengan miedo. Y dice ahí en el verso 51, Y subió, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Lo habían visto? Multiplicar los panes y los peces. Ahora nomás se subió a la barca y el viento se detuvo. Imagínate el poder del Señor para que hasta el viento se pudiera calmar. Y así es a veces en, nosotros, en nuestra vida, mi amado, mi amada. Cuando esos vientos son contrarios sobre nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Jesús. Ir a Jesús y decirle al Señor, Mira por lo que estoy pasando Ven a mi vida Y dame la paz Dame la tranquilidad Dame la confianza Dame la seguridad Esto también lo puedes hacer Cuando te pongas a orar Oremos Y dile al Señor Señor En este momento que estoy pasando por esta situación Dile cuál es dice, Dile tú Qué es lo que estás pasando Y coméntale Coméntale al Señor tu situación Coméntale tú con tus propias palabras Como Desbórdate con el Señor y dile, aquí estoy Señor, míreme en esa condición en la que estoy, y ponga su mano de poder sobre mi vida. Y calme los vientos, y calme, calme toda situación por la adversa que sea. Y Señor, me comprometo con usted a servirle, y amarle, porque no hay Dios como usted mi Dios. Gracias Jesús, por estar conmigo en este momento, bendiciendo mi vida, y bendiciendo los míos. En Cristo Jesús Señor, amén, amén. Bendiciones y comparte, así como cuando compartieron los panes y los peces, así tú también comparte este material. Y deja que Dios bendiga tu vida por hacerlo. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario.